Chile Art presenta una exposición de arte moderno nacional que estará disponible hasta el 31 de diciembre. Los artistas se irán rotando cada dos semanas con nuevos nombres. En esta oportunidad la Galería Chile Art pone a disposición de forma gratuita un nuevo ciclo de expositivo dentro de lo que se encuentra como invitado especial el artista Enrique Campuzano y la artista Pedra Cajardo presentada por la Galería Madre y como parte de la Alianza de Chill Art y la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo Agat de Chile Enrique Campuzano realizó una gran presentación con sus clásicos de realismo soseca es un pintor realista nacido en Iquique en 1948, comenzó sus estudios de Santiago en 1970 en campos tan diversos como la puesta en escena, fotográfica, teatral, diseño gráfico, historia de la pintura, dibujo, autonomotomía, composición. Asimismo, su obra refleja una amplia variedad de temas, motivos y aproximaciones de flores, papeles arrugados con una implicable técnica. Últimamente Campuzano ha hecho del color la investigación principal en su obra. Durante esta semana el artista Campuzano presentará en la Galería Chilart una serie de pequeñas obras de orquídea anteriormente exhibidas en la ciudad de Miami y en las que captura su sutileza, y no solo en la estimada forma de hermosos colores sino también su carga erótica y las flores que son contrastadas con fondos alusivos a papeles de colores. Muy, muy buenas tardes, aquí estamos con nuestro queridísimo amigo Enrique Campuzano Estamos en la inauguración y presentación de la Galería Chile Arts Donde él quiere compartir sus mejores cuadros, momentos Y además que vamos a hacerle ahora una entrevista y nos va a contar todo sobre esta galería Gracias por tenerte aquí Enrique A usted Yo soy Enrique Campuzano Soy pintor primera vez que me invitan a una feria en Chile, eh, he estado en casi todas las ferias del mundo mundial y estoy muy agradecido al doctor Valdés que ha hecho esta gestión heroica de promocionar a gente nueva y, y contentísimo estoy yo y le deseo la mayor, la mayor suerte. Ahora, mi pintura, este, yo soy un pintor que llaman de caballete, pinto eh, en óleo eh, sobre tela y eh, he tratado de investigar eh, todo, eh, todas las posibilidades que me resultan este, para poder conocer el, el oficio, conocer el material, y eh, en este momento estoy mostrando mi incursión en las texturas y el color. Aquí las ferias tienen una cualidad que son extraordinariamente eh, eclécticas, variadas. ¿ah? Entonces, uno se entretiene mucho en las ferias porque siempre hay sensibilidades que combinan con la de uno y a mí las ferias siempre me han sorprendido, es decir, la, crea la creatividad humana a mí me tiene absolutamente en estado expectante porque siempre me sorprende los caminos de los, de los pintores, de los escultores, siempre me sorprende la creatividad que tienen y eh, bueno, yo amo la pintura, las artes en general de todas las épocas es decir, yo no, no tengo preferencias, yo considero que todas son valiosísimas y, y eso es lo lindo de, del arte y eso es lo bonito de, la, de las ferias Usted también hemos visto en esta colección que tiene mucha pasión por las flores Bueno, lo, que pasa, lo que pasa es que estas pinturas de pequeño formato forman parte de un grupo extenso de cuadros pequeños que hice para una de mis galerías no sé si fue la de Miami o la de Panamá que pidieron pequeño formato. Yo en general pinto en grande en general pinto en grande como el cuadro que tengo a mi espalda y, este, y más grande incluso eh, y esto, bueno, los pequeños ya dijeron. O sea. Si te gusta visitar esta galería, se encuentra ubicado en la sede del local 481 Distrito de Lujo, Parque Arauco de Santiago. Y también la puedes adquirir en la plataforma Chillar junto al resto de las artistas seleccionados por la convocatoria abierta e invitados especiales a esta reunión. Si te gusta mi comentario ya sabes regálame el like y dile a todos tus amigos que aquí está Positiva una vez más, contante de las actividades y espectáculos para esta semana.